Bueno, nada mis amigos, vamos entonces al tema central. A propósito de partidos políticos y sus implicaciones. Así es. Elecciones 2020, Junta Central Electoral, partidos políticos y sus implicaciones. Al acercarse la fecha de las elecciones, los temas relacionados a este particular no se hacen esperar. Entre las últimas informaciones al respecto está el que el Tribunal Superior Administrativo suspende impresión de boleta electoral. Hasta tanto conozca este viernes la medida cautelar incoada por el Partido Revolucionario Dominicano que reclama esa posición. En otro orden, continúan los cuestionamientos en cuanto a la confiabilidad de las contiendas que se aproximan. En este orden, Leonel Fernández dice a la Junta es la que debe generar confianza. Él tiene razón en eso. Esto sumado a que la utilización del voto automatizado que tan oportuno o no es, continúa en debate sobre este particular, ¿cuál es el punto de vista que tienen cada uno de ustedes? ¿Sabe que A propósito de generación de confianza y del trabajo que debe hacer la Junta, el presidente de la Junta dio declaraciones en, en este mismo sentido, que si la tuviéramos... Movimiento Águila, Águila El presidente de la Junta se refería a que garantir, garantar, garantizar. Garantizaría. O, o sea garantizaría. que va a garantizar que ajá, va a garantizar que estas elecciones serán transparentes, serán, vamos a decir, eh, se cumplirán todo, todo lo necesario para que la ciudadanía Sienta y entienda que el proceso eh, fue correcto, que no hubo fraude, que no hubo logaritmo, que no hubo hackear y todo mira, mira lo demás. Déjame decirte una cosa. Nosotros tenemos una desgracia lamentable y es el hecho en que durante muchos años nos han acostumbrado a que eso lo dijo fulano. Uh -huh. Yo recuerdo que la gente en la calle decía, mira, hubo un vehículo que se volcó y se mataron cuatro personas, Ajá. Y, y, y otro solo dijo el Caribe. ¿Recuerdan cuando el Caribe era como una especie de referencia de la verdad en este país? Sí. Durante muchos años fue así. El Caribe, el periódico El Caribe, que eh, era... Eh, ¿Un el, referente? Era un referente, pues era el, el periódico del Perínclito varón de San Cristóbal, era okay. el, el periódico de Trujillo. Luego, cuando él murió, bueno, pasó uh -huh. a otras manos. La cuestión es esa. Entonces, veo mucho que el, el propio presidente de la Junta actúa como el Caribe. Eso lo digo yo, y eso es así porque lo digo yo, no. porque yo soy Castaño Guzmán. No, porque no. él es miembro de una familia de un rancio apellido que tiene una trayectoria. Pero yo he aprendido en mis años de abogado penalista... En, en, en, en materia procesal penal manejamos el tema de la desconfianza, se llama teoría de la desconfianza Es decir, por muy procurador que yo sea, por muy fiscal que yo sea, por muy abogado que yo sea Por muy hombre serio que haya demostrado ser, yo tengo que probar lo que digo Entonces la confianza no es una vaina que se anda pidiendo, el respeto no es algo que se anda pidiendo Usted tiene que ganarse eso yo no le puedo exigir ni a Fulvio, ni a Francis, ni a Yerjan, ni a ti, Carolina, que me respeten. No, no, yo soy un hombre, Mira, yo tengo la, la barba llena de cara, a mí hay que respetarme. No, usted se tiene que dar a respetar en este grupo. Y si usted se da a respetar en este grupo, yo no tendré nunca que pedirle a ninguno de ustedes que me respeten. Entonces, eso es lo que pasa con Castaño, que tiene que entender eso. Ha hecho demasiada, se ha, ha habido demasiados aspectos alrededor del montaje de las elecciones. Eh, que él le, le ha dado de lado. Mire el último. El tribunal dice que el viernes. Dame un segundito, Fulvio, con el perdón tuyo. Mira, ah, sí, Fulvio. Ver, sí, Fulvio. Yo decía y... que el tribunal dice que debe de esperar la sentencia, que es el viernes, para ver cómo. Mañana. Van, que es mañana, a ver cómo van a dilucidar el caso de la Fuerza del Pueblo para imprimir las boletas. Y Castaño dice: ¿La envió a imprimir? No, que la imprima. ¿Cuándo, él dijo? ¿Cuándo dijo Castaño esto? No, no, lo van a mandar a imprimir. Si, si, no hay, si no hay una reacción, el sábado ya se va a imprimir porque ya no hay tiempo. Ok, o sea, pero lo entonces que dijo, no la ha mandado. Mira, si ya, si una ya una no, si no se resuelve el viernes, ya nosotros le sabemos. Ah, pero no la ha mandado no, todavía. no, no sí, pero, sí, pero, pero la la mandado. porque él no, había decidido enviarla, pero entonces la, la pararon en el Tribunal Superior Electoral. Está en espera. Por eso es que te digo, él no puede actuar de habla eh Habla en torno a su persona, no de modo institucional. Entonces eso es un tema muy delicado. Que el mundo está en su el, cabeza. El, el, el yo. Exacto. Eso es el el yo. mundo está en su cabeza. Yo soy un hombre serio, a mí hay que creerme y yo mandé a hacer esto porque es lo mejor. Mira, eh, algo que me llama la atención de, de la transmisión que hicimos ahora con Mendy y que lo decíamos a, a, hace unos días cuando Yerjan eh, mostraba acá que fue a la Junta, nosotros decíamos ¿por qué no vemos? Eh, Concientización, orientación Llamado a la ciudadanía de que puede Acercarse a la Junta, tú me decías Bueno, es que no recuerdo lo que me decías eh, ¿Por qué la Junta no ha, no ha hecho esto? La esta campaña. iniciativa O sea, vemos que hasta la y po Podemos poner el vídeo Ahí de, de la promoción que utiliza La Junta La dama que se utiliza y, y la publicidad es mensaje O sea, la persona que Está haciendo el proceso De cómo, de enseñando, cómo hacer no conecta con la gente que nosotros entendemos que no sabe utilizar los aparatos electrónicos. Una doña del campo, del barrio, no se identifica posiblemente con una dama elegante, con un modelo, con, un modelo, con una joven que aparentemente es una funcionaria, de, uh, trabaja en un banco. Una gerente de negocios Entonces, todas estas cosas La Junta eh, ha tenido debilidades eh, Estamos a muy corto tiempo Ya de las elecciones De febrero 28 días, me parece ¿Qué cantidad de votos nulos? ¿Qué cantidad de votos dañados? Otro de los aspectos sí que tratábamos acá, Fulvio Es lo del voto preferencial Hay mucha gente que todavía no sabe Que si vota por el candidato eh, alcalde debe de votar por los candidatos a regidores de ese partido porque si no el claro. voto eh, se eh, cae eh, pero tú puedes no votar si quieres no no no, pero no es mira que la, la gente no lo sabe oye el, si vota por el alcalde tiene que elegir un regidor ahora si sí. elige un regidor, ya votó por el pero alcalde. Pero es que no se supone que debe de ser así. Pero, lo, es primer, así. Hay pero lo, lo primero es que no es democrático porque hay una imposición. Y lo segundo es que va a haber muchos votos nulos en el caso de que antes el arrastre era por el, los, el alcalde, arrastraba a los regidores. Ahora es contrario. El regidor, si tú votas por sí, un regidor X, al ya alcalde. votaste por el alcalde. Sí, sí. O sea, yo puedo querer votar por eh, un regidor de cualquier otro partido, y prefiero al alcalde de otro. Entonces me están imponiendo a que el voto va a caer por defecto al alcalde. O sea, eso no solucionó nada. Aún así, la gente no sabe que esto es lo que se va a dar. Usted vota por los regidores de Alianza País, por ejemplo, y cuando viene a ver... Eh, o, el, no, el caso contrario es que afecta. Por ejemplo, usted vota por el alcalde, eh, el chino Tavares de Alianza País. Uh -huh. Si usted quiere votar por un regidor del PRM, por ejemplo, ya usted votó por el candidato Siquio. Entonces, eso no está supuesto. Entonces, hay muchas cosas que la Junta, como bien decía Amado acá, eh, ha mal manejado. Por consiguiente, esto te da que todo lo que se ha visto alrededor de este organismo importantísimo de un país permita que nosotros tengamos que estar haciendo los comentarios, la percepción que se maneje mucha gente y bueno, algunas declaraciones de los partidos eh, como la fuerza del pueblo aunque ella ya no quiera eh, eh, o sienta que es Lionel y su gente vamos a ver la llamada, buenos días Sí, buenos días Yo te voy a explicar algo ahora <risa> Buenos días eh, también quiero que se claro que, aunque uno marque un alcalde y no marque un regidor, los votos en ti sí del alcalde arrastran un regidor al partido. ¿Arrastran un regidor? Al partido. Sí, sí, eso, eso se da. Un... Sí. Muy bien, muchas gracias. Miren. Con relación a esto, yo entiendo que la Junta, sin ánimos de defender, está esperando a que todo se resuelva con relación a las boletas y con relación a, la, a, a, a, a los partidos, porque lo que se está peleando es la cuestión de, de la posición y lo que tiene que ver con la, la parte de la cuota. Eh, entiendo, correcto, que hasta que no se resuelva todo y se cierre, y este, este fin de semana se va a cerrar todo, ya presumo que el lunes eh, ya con todo, todo definido sí se va a iniciar y entiendo que debe ser así una campaña agresiva tanto de educación para la gente que va a votar con el voto automatizado y para la gente que va a votar con la boleta eh, de manera manual, recuerden ustedes que en San Francisco de Macorís por ejemplo se va a votar con el automatizado, pero de la guaranas en adelante, Samaná, Nahua y todos esos pueblos se va a votar con boletas entonces es una campaña diversa que se tiene que hacer una hace el voto automatizado y otra que va destinada a lo que tiene que ver con la es con la boleta ¿Y, y por tanto, como hay tantas confusiones como Es posible que hasta hasta último minuto haya cambio en la posición de la boleta Y, y, y cambio también en la posición de algunos eh, candidatos Es posible que la Junta haya esperado hasta el final Para entonces hacer eh, la campaña agresiva que Y además, no. le corresponde a los partidos políticos Una vez ya esté todo definido, lo ve ahí hasta que no está todo definido, los partidos ni siquiera saben todavía a dónde van a estar de manera específica. Entonces, de ahí en adelante, es responsabilidad de los partidos, es responsabilidad de los ciudadanos también informarse y también es responsabilidad de la Junta Central Electoral informarle a la gente cómo debe votar. y Pero refiero de ti que hacerlo. en la parte educa educativa la tenga que esperar porque en la parte educativa no se presentan las casillas de los partidos. Míralo ahí, sí, eso es lo mismo, podrían, podrían estar haciéndolo candidatos. en los medios. Deben de estar educando, educando, pero mucho en todos los niveles y con personas sí. que, que representen a los verdaderos votantes, está bien. no que me traigan un modelo de Rusia. Pero fíjate, pero fíjate, fíjate tú que la Junta Central Electoral lo está haciendo, ya están colocados y esto es llamado a toda tímido, la gente. Ya tímido. está colocado en la Junta Central Electoral el voto para que eh, eh, la, la máquina la, para el voto sí, para amor. que usted vaya a aprobar pero qué eres tanto? tú que lo está diciendo tú lo vas a decir? no no no pero déjame terminar no no no estoy quitándote es no eh, tú lo estás haciendo como comunicador aportando pero a la junta le corresponde tener mucho mayor impacto claro, claro. esa do esa señora que usted va ahí toda elegante tú crees que doña ramona que está ya hirviendo las habichuelas se va a sentar a verla a ella no, o sea, es un manera. asunto de sentido común, de estrategias publicitarias y no ha de esperar, me sumo totalmente a lo que dice Fulvio, a que se defina todo. El sistema va a ser el mismo. Y mientras tanto, Carolina, Luis Abinader le lleva 15 puntos al penco. Bueno. Ay.